permiso vencidos, pero dice chu, chu, chu, Chubasque, explica que harán avisos en medios de comunicación donde se explicarán las facilidades que ofrece el Ministerio de Interior y Policía. Si alguien antes que yo, que este programa La Ventana, eh, tiene informaciones cuáles son las facilidades para ponerse ardía a aquellos que están atrasados con su arma de fuego, porque el arma de fuego muchas veces no es solamente para matar que te sirve, sino que te da cierta seguridad psicológica que si tú la cargas en la guagua, y va a pasar por un sitio, se te piche una goma, tú la pones en una posición más o menos, y aunque no vaya a resolver, por lo menos, el ratito que tú sabes que tu arma de fuego está ahí, te da cierta tranquilidad. Y lo que andamos buscando es precisamente la tranquilidad, y muchas veces te puede resolver. En un país donde cada día crece, la situación de los maleantes. Es preferible que un hombre bueno mate cinco maleantes. Y no que un maleante mate cinco hombres buenos. Repito. Prefiero que un hombre bueno mate diez maleantes. Diez, diez, diez maleantes. Y no que un solo maleante mate diez gente buena. Entonces usted coge su pistola. Si tiene 10 tiros, dele 10 tiros a 10 maleantes que allá en el cielo. Dios le va a decir, me lo mandaste a tiempo. Pero si un maleante mata a 10, ya eh, ahí Dios va a decir, coño, qué pendejo estos buenos que llegaron. O sea que vamos a defender, tener nuestra arma de fuego al día. Cuando salga, le vamos a agradecer, si alguien lo lee en la prensa, para yo decírselo al público, eh, de que están las facilidades y que la gente se ponga ardía. Miren, hay un acuerdo, hay un acuerdo peligroso, peligroso. Por eso yo insisto que Abinader va a pasar como el presidente más entreguista que más va a perder la soberanía porque cuando a un presidente se le importa perder la soberanía se le llama neoliberal ¿qué es ser neoliberal? dale facilidades al extranjero si es que te van a dar recursos si esos recursos fueran repartidos como deben ser uno dice bueno pues el neoliberalismo habría que revisarlo, que será la teoría de Leonel Fernández. Vamos a aplicar el neoliberalismo, debo facilidades, perder la soberanía, pero para ello entonces aprovecharse de esa, de esa apertura, de esa libertad. Entonces resulta que hay una propuesta que no es una ley, es un acuerdo que muchas veces están basado en algunos principios. Es, hay una ley que quiere permitir, mírenlo aquí, hay cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional que se agruparon para hacer la denuncia, mírenlo aquí. Afirman acuerdo aéreo con Estados Unidos, viola soberanía. Le voy a explicar bien, esto tiene sentido, ¿eh? esto tiene mucho sentido. Atención la gente inteligente que ve este programa. Mis amigos de Samaná, el licenciado Fernández, el José Joaquín, en Sánchez. El doctor Molito Espinal, cardiólogo, maestro en la medicina. Uno de los 10 mejores psiquiatra del país, el doctor Manuel Viera Foro en Santiago, mi querido hermano Fernando eh, Olivares, en Puerto Plata el profesor, en Villa Tapia, atiendan esta propuesta que hace que Luis Abinader va a ser el presidente que más va a entregar el país y va a mandar la soberanía a la mierda. Lo que se llama patria, lo que se llama República Dominicana, se está perdiendo. Esto que dicen, esta denuncia tiene mucho sentido para aquellos que amamos el valor y lo que ha costado, por lo menos que se llame República Dominicana. ¿Qué dice este acuerdo? Con Estados Unidos. Bueno, que en los aeropuertos internacionales van a ver americanos. Listen very well. The Men norteamericano van a revisar a los pasajeros y aquel pasajero que ellos entiendan aquí en Punta Cana en Santiago, en Puerto Plata, que ellos entiendan que puede ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos, desde aquí de República Dominicana, ellos lo van a meter preso. Y algunos dominicanos serán revisados otra vez cuando llegue a Estados Unidos. O sea que además de joder aquí, esos americanos que estarían en los aeropuertos dominicanos tendrán su sistema que se le llama de selección, o sea que un sistema de 10 pasajeros paran uno, o el que le llame a la atención, le revisan las maletas, lo revisan a él, lo cuestionan, eh, si hay que desnudarlo, lo desnudan, si es una mujer, buscan una girl, una América girl, en inglés, muchacha. Vamos a aprender inglés porque ya es todo ritual. Una girl, ojalá que no sea leviana para que no se aproveche. Y eso se me parece a la primera intervención norteamericana que se produce en el 1904. O sea, se produce en el 1904, fue la primera intervención norteamericana, no fue en el 1916, eh. los americanos entendieron que República Dominicana no podía pagarle los préstamos y decidieron tomar la, las aduanas, todas las aduanas, entiéndase, donde llegaban los barcos, y los americanos se cobraban los impuestos y de ahí se cobraban la deuda. Y con esos eh, civiles o empleados americanos de, de las aduanas lo vinieron acompañando. 850 militares.